Hola qué tal futuras leyendas y amigos de YouTube en esta ocasión vamos a hablar acerca de MLB The Show ese juego que tanto nos gusta a nosotros los que seguimos el béisbol y que ha tenido cambios eh, y vamos a hablar acerca de ellos así que sin más dentro vídeo bueno vamos a tratar aquellos temas que se tocaron recientemente en la transmisión en vivo que hace Sony San Diego Studio en YouTube, y donde desvelaron algunos de los cambios que se han hecho en el modo franquicia, eh, han sido unos cambios muy curiosos que, bueno, digamos que le dan un toque distinto a lo que ya habíamos experimentado en, en MLB The Show 17, 16 o 15, y que vienen como, con, vienen como a, digamos a, a arreglar un poco o a lavarle un poco la cara a este modo de juego y pues vamos a ver qué nos traen, qué, qué es lo que nos cuentan o nos han contado eh, tanto Ramón Russell, que es el encargado de la distribución, eh, digamos, eh, a nivel comercial, como los desarrolladores que junto a él han hecho el streaming esta semana. Pues vamos a hablar acerca de ello, vamos, vamos, vamos al lío. Decir que el modo de franquicia son una de las características menos utilizadas en la mayoría de los juegos de deportes. Pero parece ser que la comunidad de MLB de Show eh, aprecia mucho dicho modo de juego como cualquiera de sus otros modos. Yo puedo decir que doy fe y testimonio que soy una de, una de las personas que suelo utilizar el modo franquicia. El jueves... Sony San Diego Studios habló sobre los cambios del modo franquicia de este año. El modo conteo rápido al parecer se ha ido, pero han introducido el modo retro. ¿El modo retro en el modo franquicia? Vamos a ver de qué se trata. No se mencionó nada del conteo rápido o Quick Count durante la transmisión. Al menos yo no lo escuché y la opción no se mostraba en ninguno de los menús que se, que se mostraban o que ustedes pueden ver en las capturas de pantalla que aparecen aquí en el vídeo Aunque ese modo mostraba algunas fallas, eh, todavía era una característica que solía usar yo para jugar eh, un poco más de juegos a lo largo de la temporada. Como sabemos la temporada se hace, se hace larga eh, y digamos que este modo de conteo rápido que eh, lo que te ponía era en una situación eh, para, a, para que el juego fuera más rápido Pues al parecer no la, no la hemos visto No la he visto en la, en la transmisión que ellos han tenido hace poco Y es una pena, es una pena que no esté Porque eh, ese modo invitaba a que uno pudiera jugar un poco más de juegos A lo largo de la temporada Porque la temporada se hace muy, muy, muy larga Podemos decir que no, hemos, no la hemos visto esa opción a lo largo del streaming, pero hay un tweet de Ramón Russell que dice lo siguiente. Quick count o conteo rápido todavía está allí. Eso es lo que él ha dicho en un tweet recientemente. Eh, nosotros no lo hemos visto. No podemos dar fake testimonio de que eso sea así, pero si uno de sus... Del, de las personas más cercanas al juego dice que está allí. Veremos a ver qué pasa. Y si está allí, pues yo me alegraré bastante porque es una de las opciones que más solía usar. Y que estoy seguro que muchas de las personas suelen usar también. Hablando acerca del de modo retro en el modo franquicia. Sinceramente me parece una absurdez de Sony San Diego Studios. Incluir este modo... Eh, no le veo la función en realidad, eh, es un modo de juego eh, digamos que divierte pero no, al, no para jugar una temporada tan larga de 164 partidos y sinceramente no me gusta el retro modo en el modo franquicia una de las principales cosas que Sony San Diego Studio ha dicho que va a cambiar y que de hecho así lo ha hecho es que ahora tendremos lo que ellos llaman fases Sí. Tendremos fases que se van a centrar principalmente en, primero, la temporada baja, inicio de la temporada regular, draft day, o sea, el día del draft, all-star race, que sería la carrera por estar en el juego de estrella, y otros segmentos fáciles de seguir que, aparecen, que parecen mantenerte conectado al avance de tu organización durante toda la temporada. Sinceramente, no tengo más que palabras de amor ...para estas nuevas inclusiones que Sony San Diego acaba de hacer en el modo franquicia. ¿Qué decir de los menús? Pues hay que darle crédito a Brian Masique de Sony San Diego Studios... ...porque cada parte del menú del modo franquicia es grande, nítido y fácil de leer. En la transmisión, Matt Schaefer siguió continuamente diciendo estas palabras. Él decía, esto está en tu cara queriendo decir que ahora podrás ver todo bien grande y detallado y sus palabras fueron precisas por lo que pudimos ver y están ustedes viendo aquí en las capturas que estoy poniendo en pantalla. Desde los modelos de lanzadores abridores para los diferentes juegos que aparecen en la pantalla hasta, la pantal hasta las pantallas de nómina y rango posicional se ve estupendamente maravilloso. Sin dudas Voy a estar muy emocionado por iniciar una franquicia tan pronto salga el juego este próximo 23 de marzo. O sea, estamos a pocos días de que, que podamos jugar MLB The Show 2018. He aquí uno de los cambios que Sony también ha hecho en este nuevo juego este año y es la lógica comercial renovada. Han renovado la lógica comercial. Les explico. Durante la transmisión los desarrolladores dis discutieron la renovación de la lógica de comercio dentro y fuera de la temporada. No comentaron un problema importante con la lógica comercial que usa la CPU o la máquina. Pero ellos dicen que escucharon muchas opiniones sobre cómo gestiona la CPU, los contratos y, y demás. Y que no podía haber un desnivel, ya que casi siempre nosotros estábamos en peor, en peor posición a la hora de firmar grandes peloteros. Sinceramente valoro todas y cada una de las mejoras que Sony San Diego Studio pueda hacer para que el juego mejore y vaya muy bien. Una de las cosas que también Sony ha mejorado en esto de la lógica comercial es que ahora te vas a centrar más en lo que tienes que hacer de cara a X cosa. O sea, antes jugábamos Pensando en los jugadores que tendríamos que firmar una vez concluida la temporada. Por ejemplo, veíamos que si José Altuve iba a ser eh, agente libre en 2018, pues queríamos que terminara la temporada para firmar a José Altuve. Y esta vez no va a ser así. Esta vez te vas a centrar más en tus peloteros o el, en tu roster, en proyectar ese equipo de cara a una temporada y luego te vas a centrar en lo que es la temporada baja y la verdad es que en este punto hay que darle elementos a Sony San Diego Studio porque mejora mucho la calidad de juego y mejora mucho el hecho de que te puedas centrar en una cosa antes de querer irte a otra. Y aquí viene una parte muy desagradable para algunos y es que el modo franquicia online ha desaparecido. La noticia de que se había eliminado la franquicia en línea llegó hace aproximadamente una semana y los fanáticos no estaban contentos con ella. Muchos de los que juegan este juego lo hacen en el modo franquicia online. Prefieren competir con personas reales que con la CPU. Y eso es entendible, pero al parecer para los desarrolladores esta opción no es lo mejor para el juego y se aleja de sus cimientos. Así que han decidido eliminarla. Esto es un punto, eh, digamos que no a favor de Sony San Diego Studio, ya que muchos de sus jugadores eh, jugaban este juego por el modo franquicia online. Lo que pasa es que sí es cierto que el modo franquicia online tenía muchos fallos, se quedaba muchas veces pillado el juego, eh, o lo que le llamamos lag. Y entonces, para estar así pues ellos han visto mejor la opción de eliminarlo y sinceramente yo no era de, quien, de las personas que jugaban en modo franquicia online, pero sí es cierto que llegué a tocarlo algunas que otras veces y es emocionante poder jugar con gente real y poder competir con personas reales. Pero bueno, ellos han visto que no, esto no beneficia al juego y que se aleja mucho de lo que son los cimientos del juego. Y tenemos una sorpresa que darles. ¿Tenemos nuevas leyendas jugables para MLB 2018? Sí, tenemos nuevas leyendas. Las leyendas que tenemos para jugar en este MLB de show 2018 son... Ta, ta, ta, ta, aparecerán por aquí, por aquí, por allí, por aquí... Ah, pues son Mike Piazza y Trevor Hoffman. Sí. Nos alegra saber que estos dos grandes estarán a partir del día 23 disponibles para usarlos. Y es que al ver su potencial en las tarjetas de jugador como estamos viendo aquí. Eh, asombra lo que uno puede llegar a hacer con estos dos jugadores en una franquicia. Así que si logras firmar a uno de estos dos y tenerlo en tu franquicia. Sinceramente vas a poder hacer mucho y yo soy uno de los que está deseando poder tener el juego ya eh, descargable para poder usarlos. Hay que decir que estos dos jugadores nuevos eh, estarán ambos disponibles una vez que salga el juego para jugarlos en, en el modo franquicia. Pero, pero, aquí viene un pero, primero tendrán que desbloquearlos. Y por último, tengo una noticia muy importante que darles para aquellos fanáticos de los angelinos de Anaheim. O para todos aquellos seguidores del béisbol en general y que les, y que les gusta este jugador. Hemos de decir que por mucho tiempo hemos estado jugando con este jugador y en nada se parecía a él mismo. Bueno, pues a, a partir de ahora de MLB The Show 2018, he de decirles que Mike Trout va a tener su cara escaneada. Sí. Sí. Hemos visto mucho tiempo que jugábamos con este jugador y su cara no se parecía, digamos que en, en del todo, no se parecía a Mike Trout. Pero a partir de ahora va a tener su cara escaneada y por lo tanto se va a parecer al Mike Trout real. Esto es algo a, a favor del Sony San Diego Studio ya que muchas personas también pedían que este jugador se pareciera a su jugador de la vida real. Seguro que a muchos de sus seguidores les va a encantar esta noticia. Y que ahora sabiéndolo pues jugarán el juego con mucho más cariño que lo hacían antes Así que esto ha sido todo por ahora amigos Espero poder traerles más noticias y actualizaciones acerca de este grandioso juego Que tanto nos apasiona y que tanto nos gusta Espero que les haya gustado el vídeo Si así ha sido, manito arriba, compartir y suscribirse al canal Para que puedan seguir disfrutando de más vídeos como este Y será hasta la próxima Bye